Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias eh, por la información sobre el sitio web. Sé que ha supuesto mucho trabajo para el equipo de conocimiento. A mí me gusta mucho. Bienvenidos a esta sesión sobre datos e investigación para la protección infantil y la rendición de cuentas. Estamos eh, preparados. Eh, quiero pedirle al equipo de producción que me permita compartir la pantalla eh, para comentar las cuestiones administrativas antes de comenzar. Esperen un momento, por favor, porque quiero abrir esta esta página, esta pantalla. Y ahora vamos a comenzar con la sesión. Tenemos en primer lugar Vamos a escuchar un estudio de Vision, de World Vision, eh, hablando sobre, sobre Siria. Eh, Joy Chung y Alexandra Matena nos van a hablar de esto. Después eh, vendrá una presentación de la Universidad de Bath eh, de Mohamed al que nos va a hacer la presentación. Y después Jason Hart de la Universidad de paz Y por último, oiremos otra vez a World well Vision sobre una investigación sobre percepciones y actitudes de los líderes religiosos sobre la violencia contra los niños y el papel que desempeñan en conseguir una protección infantil sensible a las actitudes so sociales. Y para esta presentación se incorporará Mike Kiraskosian. Por lo tanto, hay estudios muy interesantes en, durante esta sesión. Así que, sin más, quiero dar la palabra a Joy Chung y a World Vision International. Eh, lo siento, se me ha olvidado un par de cosas. Antes de comenzar con la presentación, díganos, por favor, desde dónde se incorpora la reunión para que sepamos dónde está todo el mundo. You can, you can link, Pueden hacer clic en el vínculo, en el enlace de Menti que están colocando en el, en el chat. Enséñanos dónde están en el mapa. Y quizá Natalie pueda enseñarnos el mapa para ver dónde estamos. Hay un par de personas en África, algunas en África, algunos en Asia y eh, está aumentando el número de personas. Eh, muy bien, por favor, sigan adelante. Y mientras lo están haciendo, les voy a pedir que respondan a otra pregunta a través de Menti, pero a Natalie le pido que siga enseñándonos el mapa de momento. Mi pregunta es qué les viene a la cabeza cuando oyen la palabra rendición de cuentas ante los niños. Eh, al responder en esta pregunta, les pedimos que se concentre, puesto que es la mañana, eh, eh, en el tema de la sesión de hoy, que es la rendición de cuentas. Pueden hacer clic en la siguiente diapositiva de METI y responder a la pregunta en un par de palabras eh, para decirnos en qué piensan o qué le viene a la mente cuando piensan en la rendición de cuentas. Oh, let's see. Vamos a ver accountability to children, not a mystery for none of you. Rendición de cuentas eh, con, los, con los niños, eh, involucración, tener en serio a los niños, compromiso, eh, retroalimentación, sinceridad, participación, eh, orientado, centrado en los niños. <tose> Yo, no, Yo, y ahora son demasiado rápido las palabras, no las puedo leer por eso. Eh, la intérprete se disculpa, pero el ponente está silenciado. Mm. Sorry, I to, I Les was... pido disculpas, estaba silenciada. Por el... Sigan eh, incluyendo palabras y quizá las podamos enseñar al final de la sesión. Por ahora, déjenme que dé la palabra a Joy para este estudio eh, pa, eh, en el que habla sobre la toma de decisiones, eh, los niños en la toma de decisiones en contextos frágiles. Muchas gracias, Elena, buenos días y buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar en esta sesión y gracias por la oportunidad de poner en común nuestro trabajo. Voy a comenzar. Bueno, soy la persona encargada de, prote de protección infantil eh, y estoy presentándolos en nombre de la persona encargada que está de baja por maternidad. Eh, voy a hablarles de la herramienta CPHA Adapt, que se ve en esta diapositiva. Esta herramienta significa análisis, diseño, o herramienta de análisis, diseño y planificación para la protección infantil en acción humanitaria. Eh, nuestro equipo llevó a cabo, utilizó esta herramienta en, en el noroeste de Siria y en esta presentación voy a poner en común lo aprendido y las conclusiones y cómo va a utilizar World Vision esta información. Para comenzar, voy a explicar qué es CPHA ADAPT. Es una herramienta específicamente diseñada para eh, zonas de, de crisis. Eh, se centra en el análisis de fortalezas y debilidades del sistema de protección infantil. Eh, son herramientas adaptables para la recopilación y análisis de datos a nivel nacional y local sobre protección infantil, algunas de las actividades incluyen escuchar a los niños más vulnerables, además de sus familiares. A través de la recogida de datos se utilizará la, la información para servir de base a las prioridades de la programación. Este es, esta es la revisión general de la herramienta CPHA Adapt. Aquí se ve el proceso completo que va desde la recopilación de datos. Hay dos niveles de recopilación de datos. El primero se puede ver es la evaluación a nivel nacional, que se centra en el marco jurídico, el análisis institucional del marco jurídico y político. Esto se hizo gracias al apoyo de expertos jurídicos locales, además de algunos compañeros locales. El segundo nivel es el análisis o la evaluación. Se utilizaron varias actividades para involucrar a los niños y después eh, a esta siguió conversaciones con los, con los adultos. Con las evaluaciones, el equipo compiló y analizó los datos identificando los riesgos para la protección infantil, las causas raíces y, y los factores en ese contexto específico. Y después se utilizó esta información para eh, trazar las intervenciones, para ver si hay actividades específicas que aborden las causas raíz o si hay alguna intervención para esos factores específicos. También vimos que algunas, en algunos casos, ninguna de las actividades estaban relacionadas lo que significa que hay carencias que hay que abordar. Eh, con las conclusiones también las presentamos a nuestras partes interesadas esenciales, los, los hijos, los padres y otras personas relacionadas para generar debates sobre lo que deberíamos hacer en el futuro. Ese es el proceso completo de, de esta herramienta. Siguiente diapositiva. Aquí se puede ver un árbol muy de muchos colores que pedimos a los niños de las dos ubicaciones en el noroeste de Siria. Eh, les pedimos que participaran en este árbol. Se les pidió a los niños que incluyesen los temas principales de protección infantil y que las pusieran en las ramas del árbol y que identificaran también la, las causas raíz y las, pus, las pusieran también en la parte inferior. Este ejercicio trata de identificar los grupos de niños más vulnerables. Y después pueden ver las eh, intervenciones en la parte superior después del ejercicio. Se les pidió que priorizaran las cuestiones yendo de la más importante a la menos importante, puesto que estas son actividades participativas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos algunas citas de algunos niños participantes. Un, un niño dijo estoy tan contento de ver que no soy el único que se siente así. También una niña dijo soy niña, pero esto no significa que el único lugar en el que debo estar sea la cocina. Por lo tanto, los niños en general ven esto como oportunidad de tener un espacio para poner en común sus, sus sensaciones, sus sentimientos. Y este proceso les da la oportunidad de hablar de las cosas que les preocupan. Es un ejercicio que realmente valoran. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero tener, hacerles unas preguntas, una encuesta. Así que si pueden hacer clic en el enlace de Menti, verán las preguntas. Este, esta pregunta es ¿cuáles son los riesgos de protección infantil que los niños identificaron en el noroeste de Siria? Esta es una pregunta en la que pueden elegir distintas opciones. Les voy a dar quizá unos 10 o 20 segundos para que puedan elegir la respuesta. Vemos que la mayoría dice que no hay un espacio para los niños, espacios seguros. Si sí, vemos las respuestas. vemos que incluyen la, eh, las drogas, el trabajo infantil y el matrimonio infantil. Eh, los otros no significan que no fuera un problema, sino que no fueron elegidos. No Muchísimas gracias por su participación. Pasamos a la diapositiva siguiente. Gracias esta diapositiva nos resume de los hallazgos del debate que tenemos por los niños estas son las cinco preocupaciones principales tanto para niñas como para niños tanto niñas como niñas, visualizan el tema de la exposición a las drogas en el colegio como su preocupación principal tienen unas preocupaciones muy similares entre niños y niñas las niñas están eh, más preocupadas sobre el matrimonio infantil y los niños sobre el matrimonio infantil. Otro problema sobre el bullying el, el asalto está también priorizado por los niños y no por las niñas, normalmente porque las niñas suelen pasar más tiempo dentro de casa. Con esta lista, eh, nos puede ayudar a monitorear la situación y vamos adaptándola de forma regular. Así revisamos si hay cambios en la lista de prioridades o si alguna de estas eh, preocupaciones las podemos abordar con nuestro eh, programa. Siguiente. Uno de los... Pasos únicos, que es eh, diferente a otras herramientas, es que presentamos estos hallazgos ante los adultos. En vez de tener una actividad de panel con los adultos, recopilamos los datos de los niños y los compartimos con los adultos. Así tendremos la oportunidad de ver la capacidad que tienen para eh, escuchar a los niños y apreciar su punto de vista. Así que lo hacemos además de la perspectiva de los niños. Y, y este es uno de los valores principales de la herramienta. Y no claro, en el que recopilamos la opinión de los niños por un lado y los adultos por otro. Así nos permite hacer esta actividad conjuntamente. A continuación, vemos en la siguiente diapositiva una de las percepciones que recopilamos de los productos es que algunas madres dijeron que los resultados de los niños les sorprendieron mucho, ya que no eran conscientes de lo que pasaba en el colegio, y así les permitía saber que el colegio no era el lugar más seguro para los niños, como creían en un principio. Así que algunos de ellos incluso se mostraron en shock, viendo cuál enseñanza. Eh, Problemas a los que se enfrentaban los niños dentro de los colegios. Por otro lado, otros adultos dijeron que tenían un punto de vista completamente distinto a los eh, niños. El trabajo infantil no lo consideraban como un problema o violencia hacia los niños. Es la única forma que tienen de convertirse en personas responsables. Así que había aquí una discrepancia entre la opinión de los eh, niños y los adultos. Y de este hallazgo hicimos eh, comprender si hacíamos una concienciación acerca de eh, si los adultos eh, no tenían lo que percibían los niños o qué es realmente la percepción que tenían. Así que implicamos a los adultos para ver si era... Eh, un problema de concienciación o un problema de percepción por parte de los adultos. Okay, si ¿Siguiente? Esta es la segunda encuesta que me gustaría realizar. Con, ¿Puedes averiguar cuáles de los siguientes eh, hallazgos son con los niños y los adultos en el coincide con los niños y los adultos en el eh, noroest, noroeste de Siria. Estoy botando segundos para seleccionar eh, las opciones. Vale? Tenemos eh, este está muy muy muy emparejado las respuestas. Son las dos primeras respuestas. Los niños dicen que hay una falta de eh, legislación en el noroeste de Siria que conduce a una violencia contra los niños y sugerieron que la falta de rendición de cuentas conducía a la misma. Aparte de las dos causas raíz, hay. Eh, factores de riesgo comunes que hemos identificado en este proceso con niños y adultos tanto en niños como adultos. se mencionando como la pobreza la pobreza es una de las principales razones que eh, factores negativos como el matrimonio infantil y el trabajo infantil los niños siguen expuestos a distintas formas de maltrato También el matrimonio infantil está permitido bajo la ley de la salida. y también los niños, solo los grupo eh, de los niños, que no quieren ser un peso la familia y no tienen voz eh, en la sociedad. Esta, eh, los adultos también compartían que no querían añadir eh, una carga para la familia. Y esto era causa de estrés para los niños. Y también identificamos algunos, no demasiados, par de en este contexto. Las personas eh, valoran mucho la familia. Eh, también la familia extendida depende mucho de otros miembros de la familia, más allá de su círculo, círculo más cercano. Y estos factores de protección podemos verlos más adelante en nuestro programa conforme vayamos desarrollando otras herramientas para ver cuáles son estos factores de riesgo. En cuanto a los hallazgos de, a nivel local, eh, eh, tenemos algunos factores que correlacionamos a nivel nacional. Dos tipos de evaluaciones. A nivel nacional, en la recopilación de datos a nivel nacional, había 27 indicadores. Contamos con 27 indicadores. Sobre, eh, Políticas que tenían que ver con la violencia contra los niños. Había una subserie de preguntas bajo cada in, indicador ocho, en ocho áreas el progreso legal e implementaciones en estas diapositivas en el área de olvidar lo que vemos en el contexto del noroeste es que hay políticas Perdona en el colegio, pero no en el eh, familia tiene un porcentaje muy elevado pero no supera el 50% pero es el porcentaje más alto de otras áreas que hemos eh, analizado en cuanto a la los fondos, la, la gestión de datos, promocionar la rendición de cuentas y la concienciación. No había acciones en eh, mi presupuesto para estos temas. Y a nivel nacional, pudimos identificar cuáles son los puntos de entrada para la fortalec el fortalecimiento del sistema de, eh, en que consistía nuestro enfoque. Vemos que en los colegios, eh, tenemos un punto de acceso, un punto de entrada cuando revisamos las respuestas, identificamos el eh, sistema de salud, otros servicios para la supervivencia postviolencia, pudimos identificar otros puntos para fortalecer nuestro sistema. Eh, soy consciente de que me queda poco tiempo, así que voy a dejarlo aquí en cuanto a nivel nacional y voy a seguir con la siguiente diapositiva. Para concluir mi presentación, el World Vision implementa las siguientes acciones. Facilitar las conversaciones y actividades entre niños y adultos, ya que nos damos cuenta de que los adultos no son conscientes de las preocupaciones de los niños. También hay áreas que podemos usar para identificar eh, lagunas, para eh, eh, abordar... Eh, estos factores de riesgo y fortalecer los factores de protección tenemos que escalar la programación los programas integrados y el último tenemos que hacer un, más, una defensa con nuestros eh, partes eh, interesadas en temas humanitarios clave y también para la integración podamos hacer una evaluación. No es un proceso único, sino una actividad continua para implicar a los niños y a los adultos y seguir teniendo. Y quiero acabar eh, esta historia con Fátima, Fátima, quiero casarse cuando tenía 14 años y con nuestro apoyo está usando las eh, redes sociales eh, para concienciar acerca de los peligros de los matrimonios infantiles. Y, y esto es como apoyamos la participación de los niños y de los adolescentes. Espero que discutiéis. Este si me convirtiera en presidente un día, primero acabaría todas las guerras de todo el mundo. Luego. Eh, aprobaría nuevas leyes para las mujeres, como prohibir el matrimonio de las niñas por debajo de los 18 años. Soy Fátima, tengo 18 años y soy de Siria. Siria, 10 años. Debido a la pobreza de la guerra, en la que la guerra colocó a las familias, Fátima eh, se vio obligada a convertirse en. en, en a casarse con 14 años. Quiero obtener experiencias eh, para, y quiero fortalecer, quiero fortalecer mi confianza, la confianza es mí mi misma, y también sentir que ya no me siento vacía, que existo y que soy una mujer, que existe en este mundo. Con el apoyo de World Vision se convirtió en una activista para las, para las mujeres y los derechos eh, de los niños. Tengo una página en Instagram donde hablo a muchas eh, Niñas, chicas, y sí, hablamos de las soluciones, hablamos de los problemas que tenemos y también intentamos ayudarnos mutuamente. Hay muchos problemas que las niñas de Siria, a las que las niñas de Siria se enfrentan, que obligadas a casarse, matrimonio temprano. Y también otro tema en el que me gusta centrarme es el abuso de las niñas en los campamentos. Esto es parte de la violencia contra las mujeres y desearía que esto acabara. Tengo muchas cosas que me gustaría lograr cuando sea más mayor, pero para mí la vida es la misma que para los demás sirios. Es esperar a que la guerra acabe para poder seguir con nuestras vidas. En los últimos 10 años World Vision ha apoyado a casi 6,5 millones de niños sirios con educación, apoyo psicológico, agua potable, comida de alimentos de emergencia y mucho más. Muchísimas gracias. Todo el informe lo podéis acceder en el sitio web de World Vision. Podemos compartir el enlace si queréis eh, eh, tener más información al respecto. Muchas gracias, Muchas gracias Joy. Y ahora le cedemos la palabra a Mohamed al Rucci. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del mundo de, de, de que os conectéis. Soy Mohamed, soy un profesor asociado de la Universidad de Bath y hoy voy a hablar un poco de los hallazgos de, del estudio que realizamos en esta universidad, que fue financiada por unos de eh, los del Reino Unido y habla de la desprovisión de los niños desde una perspectiva sistémica. La siguiente diapositiva. Me gustaría saber cuál es su punto de, vi su punto de vista acerca de estas uh, formas de maltrato en uh, entornos humanitarios. Y la pregunta es, ¿cuál de estos tipos de abusos afecta al mayor número de niños en contextos humanitarios? No hay respuestas correctas e incorrectas para esta pregunta, pero me gustaría empezar nuestra conversación desde este la pregunta. 15 segundos para responder. Maybe now we can show the results. Quizá ahora podemos eh, ver los resultados. Inesperado ver, ver cómo los distintos participantes eh, han clasificado estas formas de abuso. Podemos ver el 48% ha afirmado que es abandono, después violencia, después maltrato. No tenemos estadísticas fiables sobre la prevalencia de alguna de estas formas de maltrato. Estamos trabajando en ello. Básicamente, eh, el abandono o de la desatención es uno de los factores eh, que menos se trata. Eh, cuando hablamos de maltrato, nos centramos en violencia, abuso, explotación, porque son muy fáciles de detectar. No la desatención es muy difícil de identificar y, y, y difícil de detectar. Y en respuesta a esto, en el 2018, la Alianza lanzó un estudio que se centraba en la desatención en contextos humanitarios fue un paso importante en abordar esta laguna en los estudios. Y uno de los hallazgos de ese estudio fue que la desatención o el abandono era la forma más común de de maltrato experimentado por los niños en todo el mundo. Esto no se aplica necesariamente al contexto humanitario y esto es lo que nos motivó a hacer este estudio para centrarnos en la desatención o el abandono y ver cuál es, cómo se puede identificar y cómo se percibe. La siguiente diapositiva, por favor. Empezamos este proyecto hace dos años centrándonos en, en el abandono en contextos humanitarios y en particular nos interesaba entender las distintas manifestaciones del abandono de la atención en estos contextos humanitarios, en estos lugares en Jordania y en la Franja de Gaza y queríamos entender cuáles eran las causas subyacentes del abandono de los humanitarios y después investigar cómo puede identificarse en estos contextos y para hacerlo nos centramos en cuatro formas de abandono, de desatención y, y Física, médica, educativa y de supervisión. Estas son algunas de las formas de abandono de atención que se resaltaron en este estudio que se nos encargó en el 2018, sobre el abandono infantil en contextos humanitarios. No voy a hablar de todas estas formas de abandono de atención, pero me voy a centrar más en la primera, en el abandono de atención física. Y para daros un contexto sobre este estudio, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva y hablar de la metodología de este proyecto. Básicamente, ya, en la de Gaza y en Jordania. en Jordania trabajamos con cuatro comunidades de refugiados en Sudán, Sudán, Sudán Somalia, eh, Irak y de Siria. Y en la Franja de Gaza eh, trabajamos con comunidades de refugiados palestinos, sobre todo eh, los que están registrados en la a, agencia de la ONU para refugiados de Palestina. En eh, este estudio eh, llevamos a cabo más de 170 entrevistas con niños, y estas eh, se facilitaron a parte de miembros de las comunidades de los propios refugiados en los distintos eh, contextos. Y para que este estudio fuera más inclusivo, implicamos a los niños con talleres de teatro y de arte. Tanto en la Paja de Baja como en Jordania. Y además de ello, entendimos eh, la importancia de también implicarnos con los actores eh, humanitarios, algunos de ellos profesionales de la protección infantil que trabajaban a nivel global y que tenían una gran experiencia a la hora de centrarse en temas relacionados con específicamente con el abandono de la atención infantil. Y para pasar rápidamente a los hallazgos, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva y empezar otra encuesta rápida, una nueva pregunta. ¿Cuáles de estas opciones se ve más comúnmente como la causa del abandono de la atención infantil en contextos humanitarios? Son las actitudes y las prácticas de los cuidadores la incapacidad de los curadores debido a las condiciones tanto sociales como económicas o el soporte inadecuado del sistema humanitario. De nuevo, no hay respuestas correctas o incorrectas y sería interesante ver cuáles son sus puntos de vista en respuesta a esta pregunta. Quizá 20 segundos y seguimos. Okay. De lot. acuerdo. Muchas gracias por sus aportaciones a esta encuesta. Como se puede ver, la de los participantes piensan que la, la razón principal es la incapacidad de los cuidadores debido a las condiciones sociales y económicas. Y cuando hablamos con muchos actores humanitarios, sobre el terreno había la, crea la convicción de que los profesionales humanitarios piensan que la desatención infantil era habitual y estaba provocada por las actitudes y las prácticas de los cuidadores. Eh, es decir, se les solía echar la culpa a estos por la desatención de sus hijos. Por eso, como parte de nuestro estudio, pensamos ampliar, ir más allá de esta idea de que eran los cuidadores y eh, estudiar el sistema humanitario más amplio y ver hasta qué punto este sistema eh, permite o, o obstaculiza la capacidad de los cuidadores para cuidar de sus hijos y y para que no sean ellos las que lo, los que lo, no lo hacen. Quizá para explicar esto también deberíamos analizar el sistema humanitario, ver cómo está compuesto y ver las relaciones entre los distintos actos, actores eh, con los cuidadores y la capacidad de estos de cuidar de sus hijos. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Como pueden ver aquí, Tenemos los distintos actores que están involucrados en la prestación de acciones humanitarias y, por supuesto, se puede ver que las organizaciones humanitarias son únicamente una parte, un componente del sistema. Y lo que eh, se, la conclusión que sacamos de nuestra investigación es eh, de los distintos eh, beneficiarios ¿Y cómo creen estos que el sistema humanitario algunas veces no les da las herramientas para poder cuidar de sus hijos? Aquí, por ejemplo, se puede ver diferentes cuadros azules en los que se puede ver cómo cada uno de estos elementos, por ejemplo, Cómo el, los gobiernos, las normativas, etcétera, eh, permiten a los cuidadores atender a sus hijos y cómo todos estos afectan a los cuidadores. En nuestra investigación, lo que fue más importante fue analizar las interacciones entre los distintos actores. Por ejemplo, cómo los gobiernos de acogida y las interacciones entre estos y las organizaciones humanitarias afectaban a la capacidad de los cuidadores de proveer, ayudar a, a cuidar de los hijos, como las instituciones locales también se ven afectadas por los donantes. Las organizaciones humanitarias también se ven vinculadas por los principios o normas y cómo esto afecta en última instancia a la capacidad de los cuidadores de proveer para sus hijos. Identificamos dos formas de desatención. Aquí la primera es cuando uno de estos elementos decide excluir a los cuidadores de la prestación de servicios. Por ejemplo, piensen en un gobierno de acogida que no reconozca a un grupo de refugiados concreto. El, el ejemplo más evidente es, por ejemplo, en Jordania. El gobierno jordano no reconoce a grupos de refugiados, eh, excepto los sirios. Y esto tiene muchas repercusiones en lo que respecta a la prestación de servicios, como el acceso a la educación, atención médica, al trabajo para los cuidadores. Y todo esto afecta a la respuesta que pueden tener los cuidadores. Atienden a las necesidades de los niños. Y también se notificó como parte de, de las entrevistas que llevamos a cabo el vínculo indirecto entre estos distintos actores y cómo afectan estos a la capacidad de los cuidadores de proveer para sus hijos. Es lo que llamamos la desatención o negligencia infantil indirecta. El gobierno de acogida establece una serie de condiciones a las organizaciones humanitarias para aplicar sus, sus políticas y actuar en ciertas situaciones y cómo los cuidadores que reciben esto eh, se ven afectados de forma negativa por este tipo de políticas. Estos son solo unos cuantos ejemplos de, de cómo la estructura del sistema humanitario se ve afectada de forma negativa algunas veces y afecta a la capacidad de los cuidadores de atender a sus hijos. Y para darles un ejemplo, quizá podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver. o oh, Me gustaría hablar de dos temas que surgieron de nuestra investigación en Jordania era sobre el tema de la violencia y el maltrato en las, en las calles, en los espacios de ocio y en los colegios en Jordania. Una madre somalía, somalí, eh, en Amán, dijo lo, eh, eh, mi hijo tiene dos dientes medio rotos eh, por un objeto que le tiró otro niño. Él no los conoce, pero eh, eh, tuvo sufrió lesiones en la espalda por, porque se le tiró la tapadera de una lata. Tiene muchas, eh, tiene muchos problemas, pero no los ve, solamente ve los dientes rotos y el otro no se le olvida su ojo. Aquí se puede ver que se puede culpar a esta a esta madre porque no atendió a las necesidades de, de sus hijos y proporcionó eh, asesoramiento a sus hijos, pero tenemos que contextualizar esta cuestión. Y aquí tenemos otro ejemplo de la Franja de Gaza. Debido a la destrucción y a la acumulación de, de desechos de edificios en las zonas urbanas, los niños tienen el peligro de verse lesionados y esto afecta la experiencia que tienen los niños de la seguridad y el acceso a los espacios físicos que estos tienen como beneficiarios del sistema humanitario. Por cuestiones de tiempo, voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a darles algunos ejemplos concretos de negligencia infantil, por ejemplo, en Jordania. El gobierno no reconoce a distintos grupos de refugiados aparte de los sirios, los refugiados sirios, los empleados públicos ejercen formas de discriminación contra los refugiados y esto tiene como consecuencia la, la eliminación o exclusión de los niños con respecto al acceso a distintos servicios. O algunos muy necesarios para ellos como la educación y la sanidad. Y desempeñan un papel importante uh, dificultando la vida de los niños. Piensen en la madre que tiene que uh, registrar distintas cosas y uh, llevar a cabo distintos papeleos. Uh, y proporcionar todo el apoyo médico y demás a los hijos. Además de esto, en el contexto de acción humanitaria es muy difícil eh, poder atender las necesidades materiales de los hijos cuando tienen limitaciones en los fondos que tienen a, dis a su disposición los cuidadores. En la mayoría de los casos, no tienen permitido trabajar en Jordania y debido a esto no pueden proporcionar el eh, apoyo material suficiente para sus hijos. Eh, la misma o una dinámica similar debido a la situación política en la Franja de Gaza, en Palestina, se, esto se manifiesta de otra manera distinta. Aquí hablamos de el control de los donantes que no pueden cuestionar el gobierno, las medidas insuficientes para eliminar los peligros graves tras la destrucción de edificios y la falta de espacios. Y por último, una última diapositiva para concluir. Es muy, Creo que es muy importante... Y esta es una de las lecciones que hemos aprendido como parte de nuestro estudio e involucrarse con los cuidadores y los niños a través de una participación real para poder entender la cuestión de la negligencia infantil y abordarla. Creo que es muy importante atender a la cuestión de la negligencia infantil más en el sector humanitario, porque es una de las formas más habituales de maltrato infantil en los entornos humanitarios. Así que es muy importante si pudiésemos darle más atención a esto. El trabajo de la Alianza ha sido muy importante a este respecto y esperamos que nuestro estudio también contribuya a dar, prestar más atención a este área. Creo que como actores humanitarios tenemos que dejar de echarle la culpa a los cuidadores eh, por no atender a sus hijos y prestar atención al sistema en general y a cómo funciona, que a veces puede impedirles hacerlo. Gracias y les pido disculpas por haberme pasado de tiempo. y Le doy la palabra de nuevo a Elena. Gracias, Mohamed. No se preocupe por el tiempo. Después eh, resumiremos. Ahora quiero darle la palabra la palabra a Mike Kisaterinian eh, y Astor Tembelian de Well Vision en el Líbano. Gracias a Mohamed por la presentación y a Elena por darnos la palabra. Voy a entrar directamente en materia. Nuestra presentación tiene que ver con la investigación que hicimos en Well Vision en el Líbano con respecto a las percepciones de los líderes religiosos y el papel que desempeña en la violencia contra los niños o la contribución a la prevención de la violencia contra los niños. Los re líderes religiosos eh, desempeñan un papel influyente en el cambio de las percepciones. También se pueden utilizar para perpetuar, justificar y oculta, ocultar ciertas prácticas culturales teniendo en cuenta el papel importante que desempeñan en la comunidad Well Vision en Líbano está estableciendo una alianza con ellos para para utilizar el cambio en las prácticas eh, contra los niños esto debería estar eh, condicionada por las actitudes y las creencias de manera que contribuyan a eh, defensores de estas. Para entenderlo mejor, eh, World Vision realizó el siguiente estudio para entender las percepciones y actitudes de los eh, líderes religiosos sobre la violencia contra los niños. Exploramos las percepciones y las actitudes sobre la violencia en la disciplina y analizamos el papel de estas para impedir eh, la violencia dentro y fuera del hogar. Algunos de los objetivos específicos fueron entender cómo incorporar mejor el papel de los líderes religiosos en la programación de protección infantil, los cambios de, de comportamiento y la aplicación de políticas para eh, asegurar el la rendición de cuentas a los niños. Para hablar de, las, eh, de los temas principales, el equipo utilizó un diseño cualitativo, un tipo de diseño de investigación donde se recopilan datos de muchas personas en el mismo momento y después se observan distintas variables sin influir en los re resultados. De esta manera, el enfoque cualitativo se utilizó para permitir el análisis de ideologías complejas y permitir una, un dibujo claro mediante el uso de entrevistas a fondo. El estudio utilizó un diseño directo también con categorías predeterminadas basadas en conocimientos e investigaciones anteriores para orientar el análisis de los datos. El análisis incluyó líderes religiosos, eh, musulmanes y cristianos que residen en Líbano y Beirut, eh, también eh, garantizamos la incorporación de, de mujeres y aquí está, tenemos algunas conclusiones que creemos que es importante compartir. La mayoría de los líderes religiosos creen que el uso de violencia como disciplina no es justificable ni es aceptable, pero al preguntar más sobre la aceptabilidad, había un cambio en algunas de las opiniones. El, donde cinco de los 18 líderes mencionaron que la violencia en algunos casos es necesaria. Además, algunos líderes pensaron que las niñas eh, son objeto de enfoques más eh, duros. Algunos, los que mencionaron que las niñas eh, sufrían esto, lo atribuyeron a las creencias culturales que eh, tenían que ver con el honor de la familia. La mayoría de estos aceptaron que la prevalencia de la violencia contra los niños en la sociedad y en sus comunidades, sobre todo durante la pandemia de la COVID-19 y también en, en, más prevalente en familias con niños con discapacidades y sobre todo debido a, a normas y cultura local. Todos estos están vinculados a la crianza de los padres. Casi todos los líderes dijeron que su papel principal para impedir la violencia contra los niños está en los enfoques preventivos, como educar a los padres, ofrecer asistencia y, aunque dijeron que no tienen un papel en la toma de decisiones, eh, por ejemplo, o se oponen a la idea del divorcio porque contradice a su a su fe y afecta de forma negativa a los padres con respecto o sin tener en cuenta si la decisión está centrada en los niños o no. Otros creen que los tribunales siguen las leyes tal y como son, sin tener en cuenta el interés de los niños. Las razones se eh, cree que dependen. Ah, antes de pasar a mi colega, voy a darles una cita. En el momento actual, las decisiones no están centradas en los niños y en las mujeres porque tienen en cuenta que se porque se les considera que son menos o son deficientes, que las mujeres son emocionales y no puede darles la responsabilidad únicamente. Ahora voy a dar paso a mi compañera que hablará también de este tema. Gracias, Mike. El, el estudio tiene varias fortalezas. Fue, fue el primero intento de evaluar. Eh, con una evaluación cualitativa, la percepción de los líderes religiosos y las actitudes eh, sobre la violencia contra los niños y, y uh, para poder alcanzar una protección infantil. La parte cualitativa tenía que recopilar información para describir experiencias y, y perspectivas eh, de la mayoría de los temas del estudio que no se habría conseguido si hubiéramos utilizado el, el enfoque cuantitativo. La muestra incluía participantes con distintos contextos y en distintos entornos para garantizar una ampliación, una participación amplia. Incluía distintas características como el sexo o el ámbito religioso. Utilizó análisis de datos para analizar el rigor de este. Con respecto a las limitaciones, la subjetividad de la elección de los participantes restringe la participación de la muestra, pero ayuda a dar forma a las percepciones iniciales de los líderes religiosos. Y se intentó eh, abordar esto al utilizar la mayor variación de la muestra posible que también se llama una muestra heterogénea y que supone la selección de candidatos, es decir, líderes religiosos eh, en una sección muy amplia procedente relativa a la tema, al tema del estudio para analizar las cuestiones de la, del análisis de todos los tipos de perspectivas, con lo cual se consigue obtener una mayor comprensión. Por último, se limita a un número de, de líderes. Si se hubiera limitado el número de líderes, habría limitado nuestra perspectiva. Es la exclusión eh, garantizaría su participación. Ahora quiero ir al enlace de Menti y quiero que contesten la siguiente pregunta describen el papel que desempeñan los líderes religiosos en la prevención de la violencia con los niños en una o dos palabras. Ahora veremos cómo describen el papel que desempeñan los líderes religiosos. Deberían ser... Describe el papel que desempeñan los líderes religiosos en la prevención de la violencia contra los niños. Estoy esperando a sus respuestas. Eh, la sensibilización. Promotar la concienciación de la violencia contra los niños en su comunidad. Las enseñanzas religiosas para influir en los comportamientos positivos. ¿Sí? ver los, eh, los comportamientos, actitudes y políticas para las niñas y las mujeres. ¿Líderes falsos? ¿Pregunta? Eh, ¿Cambio positivo? ¿Concienciar eh, y prevenir eh, eh, comportamientos negativos? Y dos más, conexión con el incidente con la identidad y eh, que más participantes eh, conciencien acerca de la protección infantil. Y ahora os voy a mostrar dos vídeos de Líbano. Es verdad que el propósito de la familia es participar con Dios en la creación, pero también es criar a nuestros hijos bien, diferenciar entre educación y castigo. Cuando hablamos de enseñar a los niños nuevas cosas, no tenemos que usar el castigo que causa dolor para mejorar el comportamiento. Para mejorar el comportamiento debemos usar otras cosas. Quiero eh, eh, enseñarles nuevas cosas. La violencia no es solo física, la violencia puede ser también verbal, la violencia puede ser también conductual, con una mirada, con un gesto de los padres que a, a, abusan o maltratan a sus niños. Es muy importante hoy enseñar a nuestros niños a enseñar cómo hablar entre sí, padres con hijos. Los padres les gusta hablar mucho, pero a, men a menudo no les gusta escuchar. Quiero enseñarles, pero también quiero aprender a escucharles. Y hacerlo, a al hacerlo, su autoestima crecerá, así como la habilidad para comunicarse con la eh, comunidad. Eh, los niños son, es una inversión muy importante en la vida de los padres, su preocupación principal de todos los padres debe ser cómo criar a una niña que tenga éxito y a un niño que tenga éxito, que, que pueda eh, seguir con sus vidas sin ser dependientes, que tengan una gran personalidad, una personalidad fuerte y que puedan expresarse y agradecer a sus padres por cómo les han criado. Las religiones y las leyes hechas por los hombres, desde, los desde que somos niños hasta que cumplimos 18 años, el periodo de los niños debe ser respetado y para que todos puedan aprender y jugar. Es una fase esencial para cada niño que tienen que aprovechar. El, el trabajo está eh, prohibido para los niños excepto en casos extremos y hay una necesidad para so dar soporte a la familia cuando eh, no hay nadie que obtenga ingresos. El trabajo infantil tiene consecuencias físicas y psicológicas negativas. Por lo tanto, durante este periodo los padres juegan un papel eh, principal a la hora de concienciar y guiarles para que puedan seguir adelante y preservar sus derechos tanto educativos como a la hora del juego. Al hacerlo, los padres preservan las condiciones físicas y psicológicas de los niños. Thank you. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros productores para mostrar estos vídeos. Voy a hacer ahora una pregunta que se muestra en la diapositiva, ¿cuál es la percepción y el papel de los líderes religiosos a la hora de prevenir la violencia contra los niños, incluida la discriminación por de género en la violencia contra los niños? Empezar con una cita de una líder religiosa femenina ¿puede ser verbal la violencia? o física y puede dañar a los niños en corto con el largo plazo de la violencia, puede surgir las necesidades de la familia, puede pasar para las niñas eh, con un sano y también para los niños con un trabajo infantil que debe eh, garantizar eh, los ingresos cuando la familia no los tiene. Y esto destruye eh, la eh, niñez de los, tanto de niños como de niños. Es cuando se depende de la violencia, se daña a los niños, tanto de forma física, emocional, verbal, psicológicamente y también sexualmente. En cuanto a la discriminación, la mayor parte de los eh, líderes religiosos entrevistados hablan de que la discriminación de género está en la sociedad algunos de ellos decían que sus acciones hablan de la igualdad entre ambos sexos y que reconocen eh, la diferencia entre sexos en cuanto a la conciencia física. Hay una desigualdad entre ambos sexos basada en prejuicios y esta discriminación, según ellos, es violencia en sí misma. Un, eh, musulmán decía que su religión habla de la igualdad entre los sexos contra la herencia y la religión habla de esta herencia eh, igualitaria entre hombres y mujeres. Cuando es, en cuanto a la discriminación, la, eh, encajan dentro del contexto de la violación de los derechos de los niños en cuanto al eh, trabajo infantil, etc Hubo un consenso del rol o del estatus social dentro de la comunidad que les permite tener un acceso a las familias. Los líderes religiosos establecen un diálogo con ambos padres, los y los niños y establecen esta confianza basándose en ella se realizan preguntas esto facilitó esta concienciación y esta identificación de casos. Todos los líderes religiosos hablaron de que conocen casos de violencia por informes de la familia para comunicación con los padres en sus visitas en casa o consultando con ellos o a través de los niños. Cuando los niños hablan de eh, que se han producido estas prácticas o se muestra por su lenguaje corporal, etc. También los líderes religiosos creen que su papel es concienciar y enseñar acerca de la religión. Y ahora las personas, para incluir acciones, medidas correctivas en cuanto a su estilo de vida y el trato de los chicos. Casi todos los líderes religiosos eran conscientes de que tenían que venir y educar a los padres y ofrecerles apoyo cuando se presentaban en la congregación. Los líderes religiosos explicaban que la educación debe pro proveer a los padres modos alternativos y cómo controlarse a la hora de guiar a sus hijos. Y hay varios medios para eh, cambiar eh, opiniones. En, en casa, eh, sesiones formativas, en la congregación y, en resumen, me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cuál es su percepción acerca de la violencia contra los eh, niños? ¿Pueden o deberían los líderes religiosos cambiar las normas en cuanto a la violencia? Esta última pregunta está en esta segunda diapositiva. Había una consenso acerca de normas sociales eh, que hacían que fuera posible esta violencia y estas eh, normas encajan dentro de la cultura en la que han crecido los padres y en determinadas áreas de la sociedad eh, sobre todo en, en famili familias desfavorecidas o en contextos rurales la mayoría de las, eh, la sociedad que estas normas culturales sin cuestionar el razonamiento los razonamientos que se exponen tras de ello y merece la pena destacar que un líder de tripoli dijo que estas normas son comunes en la sociedad y se se van pasando de un niño a otro por la falta de cuidado de los adultos y necesitamos cambiar estas normas y, y cuando hablamos de ello, los líderes religiosos de que luchar contra estas normas dañinas de sociedades requiere que cambie la mentalidad. Cambiando a tomas de decisiones prácticas de tomas de decisiones más centradas en los niños, que según los líderes religiosos, esto puede hacerse escuchando a las personas y trabajando en, en la alimentación, tanto espiritual como religiosa, etcétera. Y eran su, su rol como mentores y mencionan que esto puede hacerse a través de forma, formar a los padres y guiarles cómo, eh, en cómo educar a sus hijos. Ahora voy a cederle la palabra a Elena o creo que... Bueno, Camila, no lo sé. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Tienes razón, tienes razón. Yo te voy a tomar la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Me gustaría ahora presentar a Camila ha sido la coordinadora de la Alianza, seguramente de, de la ha en los últimos dos días y va a facilitar una sesión de preguntas y respuestas. Así que si tenéis alguna pregunta, por favor, escribidla en el chat. Si no podemos eh, responderla por el límite de tiempo, no os preocupéis, os, os ah, haremos llegar la respuesta por correo electrónico u otro medio. Así que, ¿me sí, Elena, todo tuyo. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a todos los oradores. Creo que ha sido fascinante y me ha encantado escuchar ah, todas estas medidas, todas estas lecciones aprendidas y estas sinergias entre las distintas presentaciones. Me he dado cuenta eh, de algunas conclusiones que he extraído y me gustaría compartir con todos ustedes. A los niños les gusta que les escuchen, se sienten bien, se sienten orgullosos y favorece la resiliencia. Les gusta eh, implicar a los adultos para ampliar su capacidad para escuchar a los adultos. Creo que estos pueden ayudarles en su trabajo posterior con sus hijos. Y también debemos adaptar estos eh, enfoques organizativos que sean. Que hemos estado en la presentación de hoy y Mohamed nos ha animado a Ver la protección de los niños en contexto y una implicación con los actores locales, que se ha demostrado muy bien, como ha dicho Mike en el trabajo con los líderes religiosos, fijarnos en este grupo en concreto y ver cuál es su influencia y qué pueden hacer. Y también me ha notado... La política, revisión y análisis que ha se ha presentado en el estudio de Joey fue eh, limitado en la prevención y en el contexto familiar. No se fijaba en el contexto de Casa Mohamed, eh, nos ha animado a mirar más allá del hogar y ver cuál es eh, la relación entre los cuidadores y el sistema humanitario y cómo deben unirse para eh, equipar a las familias, para que promover esta atención que no están pensando. Así que, bueno, estos son unos recordatorios de lo que hemos cumplido hoy, y algunas de las conclusiones. Y, y espero que os ayude a que se os ocurran preguntas y empezando con una de las primeras preguntas: ¿Cuáles son las implicaciones de, de fallados para los esfuerzos para tener una mayor rendición de cuentas con respecto a los niños? Bueno, vamos a ir de uno en uno. Joy, ¿tienes algo que decir? Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo. Una de las aplicaciones principales o reflexiones es cómo las organizaciones pueden crear el entorno, facilitar conversaciones entre los niños y los adultos. Y en este proceso que he descrito, arreglamos para presentar los hallazgos de los niños a los, de los adultos. Y este es un primer paso. Si debemos para al siguiente paso, más allá, Debemos hacer a que los niños presenten directamente esta información a los adultos para que haya esta interacción directa y esta conversación directa, que creo que debemos apoyar más y eh, ampliar la capacidad de nuestro equipo lo, los locales para poder hacerlo en un entorno más conservador, teniendo este tipo de conversaciones y también creando este entorno tanto para adultos como para niños. Es un esfuerzo continuo en el que debemos seguir eh, trabajando, tener este entorno para ganarnos la confianza de los niños, para que hablen de pues, las preocupaciones con los adultos directamente. Otra implicación diría que es cómo podemos usar esta información que generamos de una actividad determinada al sistema en su conjunto, usar esta información y también eh, recopilar esta retroalimentación de los distintos grupos. Esto es uno de los ejercicios que hicimos. La capacidad para reutilizar y proporcionar retroalimentación a los participantes desde los distintos sistemas y usarlo como un conjunto es otro desafío, es otra área en que debemos fortalecer esta, esta aportación. Muchas gracias. James. ¿Cómo implicamos a los niños de forma segura para que compartan su maltrato? ¿Cómo usamos los datos para distintos fines? Mohamed, es la misma pregunta: las ¿La ¿La la indicaciones en rendición de cuentas. Sí, desde el principio en nuestro estudio estábamos muy comprometidos con respecto a la rendición de cuentas y. Esto se reflejaba en cómo implementamos nuestro estudio desde el principio, implicamos a nuestros servicios de investigación y las distintas comunidades a la hora de llevar a cabo el estudio, en definir las preguntas y la agenda de nuestro estudio. Esto estaba comprometido con la rendición de cuentas es este un proceso de, que ha durado dos años, vimos lo importante y lo productivo que es usar este enfoque y cómo esto puede tener buenas implicaciones para la rendición de cuentas. Porque en este proceso participativo y en el que se implican los distintos actores, tenemos además eh, la alimentación de los cuidadores y de los eh, niños, dentro de estos contextos humanitarios, no de una forma convencional. Y ¿Quiénes son los que están al final de esta cadena y cómo les afecta directamente y su capacidad, la capacidad de los cuidadores de criar a? Bueno, sí. creo que Yagriti también quiere decir algo. Respuesta a esta pregunta. Sí. Jason no ha podido a, a, a estar aquí en la primera parte de nuestra sesión porque estaba en otra sesión. Bienvenido. Jason, ¿me podéis escuchar todos bien? ¿Sí? ¿Me podéis escuchar bien? ¿Toda? Muy bien, te escuchamos perfectamente. Muy bien, gracias. Siento mucho haberme perdido, es, seguro, esta primera parte tan interesante. Y esas presentaciones tan interesantes en cuanto a la rendición de cuentas, y siento si esto se ha mencionado ya anteriormente. Una de las cosas que es realmente importante en cuanto a la estrategia de la alianza es, eh, obviamente, es la participación de los niños es eh, vital, pero es también la importancia de los cuidadores que rendimos cuentas ante los cuidadores y escuchamos su opinión, su voz. Y lo sorprendente es que hay un alto grado de puntos en común entre las preocupaciones eh, que mencionan los niños y las preocupaciones que mencionan los cuidadores. Y cuando hablamos de la participación y de la voz de los niños, eh, asumimos que hay una gran diferencia entre los padres y los niños. Y esto no es lo que encontramos, la gran diferencia es entre los padres, niños y la comunidad en su conjunto y las asociaciones humanitarias, las formas de trabajo, quién estaba excluido, quién estaba incluido, etc. Hay muchas diferencias en cuanto a la percepción de ambos. En la alianza, cuando piensa en el futuro y piensa en la rendición de cuentas, no tiene solo en cuenta la participación de los niños y su voz, sino en implicarnos con los cuidadores. Y este ha sido en, el que hemos, en lo que hemos entrado en nuestro estudio en cuanto a lo que ha hablado Mohamed. Cómo el sistema humanitario en su conjunto, en muchas veces funciona de forma contraproducente y ayuda a crear esta negligencia al no dar el apoyo suficiente a los cuidadores. Creo que tenemos que trabajar... En todo este modelo ecológico, en cuanto a la participación de los niños y de superar estas otras barreras cuando hablamos de la rendición de cuentas. Y hay otras preguntas que han surgido: cuatro para Joy y dos para Mike y Tasha. La primera la leeré y las correspondré en el chat. Las voy a leer ahora. Algunas de ellas han sido respondidas en el chat. ¿Tienes de alguna evidencia de cómo la implicación de los niños ha, ha marcado la diferencia en la concienciación de los adultos? ¿Cuáles han sido algunos de los desafíos en cuanto a la metodología y las adaptaciones? Creo que acabas de responder a él era fácil adaptar. Sí, estas son las preguntas. Joy. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por las preguntas. Quizá si me gustaría empezar con la primera. En cuanto a la concienciación de los adultos, como esta es la primera, eh, hecha en el noroeste de Sirio, en nuestra primera experiencia en este contexto, en que los adultos que no estaban concienciadas, concienciadas con las preocupaciones de los niños, asumíamos que la mayoría lo sabían, pero después del ejercicio nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más trabajo para concienciarlos sobre determinados problemas. Así que esto es muy útil fue muy útil y nos ayudó a entender que hay pocas oportunidades para que los niños informen de sus preocupaciones a los adultos. En nuestro programa, en el futuro, esta es una de las cosas que queremos fortalecer y crear más oportunidades para los niños. Esta es la primera vez que lo hacemos, pero si seguimos haciéndolo de forma regular, podemos medir si esta concienciación va a aumentar en futuras eh, intervenciones en cuanto a las selección de tenemos proyectos tenemos eh, proyectos en la en en la comunidad en, el, en, la comunidad en las que que eh, nuestro estudio estos niños que se han beneficiado de eh, of y algunos que no tienen acceso directo y a otras facilidades tenemos eh, actividades para movilizarlos y para que participen en ellas pero hemos establecido límites de edad para los grupos de niños y algunas de las preguntas son para niños un poco más mayores entre 11 y por debajo de los 18 años, para esa franja de edad. Espero que haya respondido a vuestras preguntas. Sí, pero si alguien quiere hacerte una pregunta, lo puede hacer en el chat. Yo he escrito las preguntas para Acha y Mike en el chat. Yo sé que no van a aparecer en la grabación. Sí, sí las puedo leer. Tenemos solo un par de minutos antes de continuar, sí, un minuto para responder muchísimas gracias las preguntas. Y en cuanto a la primera pregunta, en cuanto al tráfico infantil, independientemente de la razón, el tráfico es una preocupación sobre la protección infantil está prohibido, y obviamente en nuestro estudio no nos centramos realmente en el tráfico infantil. Pero hablando de la violencia, así que hablamos de la explotación infantil y todos los líderes religiosos de distintas denominaciones incluidos, eh, de tanto líderes cristianos como musulmanes, sunnis, ya protestantes, cristianos, con la diversidad de la cristianidad en Líbano, claro está contra el matrimonio infantil, el trabajo infantil y obviamente contra el tráfico infantil, estaban todos en consonancia. Espero que haya respondido a más preguntas. Tengo que añadir dos precisiones en cuanto a nuestro estudio. Es que los líderes religiosos perciben su rol en la comunidad como educar a los padres, pero tienen también también una gran influencia a la hora de cambiar las políticas y todavía no se han dado cuenta de ello. Así que... A las personas a abordar y que a los líderes religiosos a eh, modificar las políticas hacerlo, y con los programas eh, adecuados podemos hacerlo y también es la, la rendición de cuentas de los niños con, ah, para los líderes religiosos como algo eh, frente a los tribunales. Y no se dan cuenta de que puede realizarse en otro en cuanto digamos, a la custodia de los niños. Y bueno, voy a cederle la palabra a Racio. quizá tiene alguna precisión que añadir o algo más que aportar. Think, Ash, Ash, can, Asha, need, like, si puedes, en un minuto. Sí. Vale, voy a hacerlo. Voy a hacerlo rápido. En la segunda pregunta en cuanto a la diversidad y las diferencias que podrían haberse respondido. Vimos que aseguramos de que hubiera diversidad para que el estudio tuviera lugar en Beirut y en el área norte de Trípoli, de y nos aseguramos de que ambas áreas contaran con todas las denominaciones representadas y no solo con líderes religiosos sino también femeninos de distintas denominaciones que estuvieran también representados para tener más diversidad, contar con más diversidad, experiencias más diversas en nuestro estudio. Esto hizo que nuestro estudio fuera eh, diverso y fuera sólido la representación de diversos líderes. Sí. So, sí, creo que, que han levantado la mano. Un segundo. Sí, por favor, 30 segundos. Quería darles las gracias a todos y también deciros que vamos a publicar nuestro informe como resultado del estudio. Estamos en la última fase y me encantará compartir este informe. Muchos de los participantes me han enviado mensajes privados para que están muy interesados, así que muchísimas gracias a todos. Y estaremos encantados también de recibir re eh, retroalimentación y también responderemos a vuestros correos electrónicos después de la sesión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los oradores y Camila, a todos los índices, a todo el mundo. Y para resumirlo todo, y tenemos poco tiempo me ha encantado que hoy ha hablado de nuestro papel a la hora de tener un entorno que facilite esta conversación entre adultos y niños y también incluir a los cuidadores como ha dicho Jason Y también estas, eh, estas conversaciones con los líderes religiosos, con este lo que habéis estudiado como modelo ecológico por parte de Camila. Así que muchísimas gracias, ha sido una conversación muy larga, podéis seguir hablando. Hay otras actividades para las distintas reuniones anuales podéis acceder a una sección en... Posterior a esto, o podéis unirnos a otra sesión un poco más tarde. Una mesa redonda con otros grupos de trabajo y otras sesiones interesantes a las que podéis incorporaros. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los productores, a los oradores de nuevo. Muchísimas gracias por todo vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Que tengáis un buen día. Y si estáis aquí, por favor, si podéis responder a nuestra encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias. Gracias, Elena.